¿Está usted de acuerdo con que niños sean vacunados a partir de los 5 años de edad? Esa es la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que niños sean vacunados a partir de los 5 años de edad? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien. Niños serán vacunados con Sinovac a partir de los cinco años. El Ministerio de Salud Pública y las organizaciones de salud llegaron a un consenso ayer lunes para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a niños a partir de cinco años. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, dijo que posiblemente inicien aplicando dosis de la vacuna china Sinovac. Destacó que todavía se desconoce la fecha en que se iniciará y que el Gabinete de Salud es quien dará la información oficial. La reunión estuvo encabezada por el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y 20 organizaciones eh, relativas a la salud, entre ellas representantes de las sociedades de neumología, infectología, pediatría, médicos internistas y el Colegio Médico Dominicano. Así es que esta es la información que le tenemos y sobre esto vamos a conversar a partir de este momento. Jerian, adelante. Miren, esto ya es un tema de debate a nivel mundial. Eh, la vacuna Sinovac, que es la misma Sinopharm, ya está aprobada en niños a partir de los tres años. Es decir, que se puede utilizar... Eh, perfectamente en niños de 5 de, de, de años en adelante, que es lo que se va a utilizar. Aquí ya China está vacunando, ha vacunado a gran parte de su población infantil con, con tres años, a partir de los tres años, eh, igual que Emiratos Árabes, que está usando la Sinopharm también, eh, que es la misma China. Entonces, eh, veo correcta esta medida de que en la República Dominicana se comience a, a vacunar a los niños a partir de los 5 años, que es la, la edad verdad a partir de la cual la mayoría de los niños están en, en, las, en los colegios, en las escuelas, y así tratar de controlar un poquitico. Lo que sí deberían darle prioridad a los niños que tienen comorbilidad, eso, eso debería ser importante para que no se cometa el error que se cometió con la vacunación en, en sentido general, lo importante sería comenzar con los niños que tienen algún tipo de enfermedad, eh, eh, catastrófica, ¿verdad? Y entonces, eh, en, en este caso, eh, Cuba también ya ha iniciado, incluso Cuba inició a partir de los dos años eh, con su propia vacuna. Esto va a ser naturalmente eh, un, el tema de debate ya en los próximos días, pero terminaremos viendo ya lo que tiene que ver con la vacunación de los niños a nivel mundial. Un dato importante es saber la, la dosis que le van a colocar a los niños. Eso sí es importante, porque en los países donde se está vacunando, eh, la dosis es mucho menor. Me imagino que se pondrá de acuerdo el, el Ministerio de Salud Pública con las diferentes entidades que tienen que ver eh, con pediatría, ¿verdad? Y llegarán a, a la conclusión, me imagino que científica, de la dosis que se le va a colocar a, lo, a los niños. Tengo entendido que la cantidad de, de 30, que se le, se le, la, la dosis de 30 que se le coloca a los adultos eh, en los países donde se le está colocando a los niños es, es de 10% es decir, se reduce eh, la, la, la dosis y esto es interesante saber cómo se va a colocar y cuál va a ser la, la verdad eh, la conclusión a la que se vaya con relación a la, a la dosis pero sí eh, ya eso es un tema probado científicamente la Pfizer ya probó eh, eh, dice que es eh, segura, porque aquí no hablamos de eficacia aquí hablamos de seguridad eh, ya la, la Sinovac está vacunando a sus niños a partir de los tres años Cuba a partir de, de los dos años y la Pfizer, que aunque no se está aplicando todavía en Estados Unidos, pero la Pfizer ya ha aprobado su vacuna y dice que es segura a partir de los cinco años en adelante. De manera que me parece una medida correcta. Adelante. Madre. Bien. Uh, vamos a ver, Francis. Salud. Sí, salud. Sí, Muy sí, buen claro, café. Un sabor. Salud. Eh, Muy bueno. Nosotros vamos aún en un trayecto de aprendizaje con respecto al COVID. Aunque sentimos que hay una definitiva apertura y, y convivencia de rebaño con el mismo, nos hemos olvidado que el COVID existe y que gravita en entre nosotros. Y si la apertura de la clase se ha proyectado y se está llevando a cabo como tal, en el país veo correcto que se inicie ya de que el niño vaya vacunado a la escuela y sobre todo porque ya se tiene claro y se puede decir científicamente de que es válida la... La, la aplicación de la vacuna en niños ya de 5 años en adelante. Mi preocupación en todo esto es el modo en que nos vamos desenvolviendo y sigue siendo un aspecto eh, preocupante que el COVID registra un incremento esta semana de unos 600 y pico de casos, incluso hay seis muertes, que no, ya no se comenta como se estaba comentando en tiempos pasados. Y es quizás por ello que uno termina en, en olvidarlo y convivir y hacer relación de rebaño, sin es decir, en eh, burbujas sociales, sin tomar en cuenta de que es posible infectarse del COVID, no obstante estar vacunado. He oído de casos de muerte ya recientes aquí en Santo Domingo, de personas vacunadas y han fallecido con indicación de que falleció por causa de COVID. Y eso a mí me preocupa. Entonces yo creo que eh, en las escuelas, los niños que son, un, en ocasión se ha dicho que son vectores es decir, transmis, eh, porque a través de ellos ellos no lo reciben con tanta... Eh, no, lo, no es tan agresivo en el niño, pero sí pueden infectar a los adultos, a sus padres, a sus abuelos, y esa es la preocupación, de que el niño vaya a la escuela, se infecte, no tenga los síntomas correspondientes, pero puede alcanzar a una afectación de su familia de, de tres a cinco eh, personas eh, entre su círculo. Y eso, eso es preocupante. Entonces, yo creo que ya deben de darle paso a que haya una eh, un inicio de vacunación. Y el otro punto al final es que he sabido que la gente no se está yendo a vacunar y estamos todavía, no pasamos el umbral del 69 o 70%. Entonces, Bien. eso es una cuestión que hay que analizar. Gracias, Francis. Carolina. Bien. Nosotros sabemos eh, y mucha gente sabe que las vacunas es uno de los inventos o creaciones del hombre que más vidas ha salvado. De hecho, desde que somos niños, uno de los aspectos principales que el pediatra, que las mamás, que los padres eh, buscan eh, tener eh, garantizado en sus niños la vacunación mes tras mes. En el área infantil, en el área de la, o sea, de los médicos que cuidan y que dan, ofrecen salud a los niños, este aspecto es importantísimo. El Estado busca que los niños cumplan con su récord de vacunación. ¿Por qué? Porque esto garantiza y evita muchas enfermedades que en nuestro país y en el mundo se han ido erradicando a través de la vacunación. Ciertamente en esto que es nuevo tanto el COVID como la misma, eh, las mismas vacunas, y ponérsela a nuestros niños crea cierto nivel de temor. Es un desafío que el gobierno tiene en sus manos. En un momento en el que la vacunación en nuestro país, el interés de los ciudadanos ha descendido. El impacto positivo, positivo que tuvo en principio y con una segunda dosis de la gente acudiendo, motivados para poder terminar con esta bendita enfermedad, fue muy valorado porque tuvo un impacto, hubo un auge, hubo una aceptación de la población de asumir esa responsabilidad social de irse a vacunar. En un momento cuando se habla de la tercera dosis hace así, y desciende. En estos momentos en que estamos hablando de vacunación a los más jóvenes, Recordemos que inicia desde los niños de más edad y va descendiendo, los de 18 años, luego de 12, ahora estamos hablando de los niños de 5 años, a partir de los 5 años. Entonces, ante todo esto, creo que hay un trabajo de concientización fuerte que tiene que hacer el gobierno a través de, las, de los centros educativos, de las escuelas, a través de los maestros, a través, si se quiere, de las comunidades para llevar esa orientación a los barrios, señores. Buscar los mecanismos o las formas o estrategias para lograr que ese mensaje llegue a las comunidades porque estamos hablando de algo muy distinto a que, que usted como adulto ve la información, ve el anuncio, ok, te vamos a vacunar para acabar con el COVID. Tú dices, bueno, sí, déjame ir a, a vacunar porque yo soy una persona de, tanta, de tal edad, puedo tener un problema serio o grave de salud si me infecto del COVID. Ahora bien, cuando estamos hablando de que tenemos que coger nuestro niño de 5 años, usted como madre, como padre, posiblemente lo piense, quiera sopesarlo porque no hay un nivel de conciencia y tal vez hasta de confianza o credibilidad en todo el proceso, por lo mismo que, que digo al principio, es un tema nuevo tanto el COVID como las vacunas, y entendemos que el niño podría estar en un nivel de riesgo, aún así ya haya sido garantizado a nivel científico, como madre es posible que esto le dé, y hay algunas madres que me estén viendo, pues que, que nos escriban, o oh, padres. ¿Qué sentiría usted o qué va a sentir o cómo se identifica con esta iniciativa del gobierno de empezar a, a vacunar a los niños más pequeños? Que hay que sumarle el tema de la escolaridad, las escuelas, la aglomeración de estos chiquitines, todos abrazados, tirándose saliva, tosiendo, algunos agripados y demás. O sea, todas estas cosas que están pasando, el compromiso que se tiene a nivel familiar el compromiso que tiene el gobierno de crear una campaña eficiente para que los padres se concienticen que esos muchachitos hay que vacunarlo. En momentos en que estén picada el proceso de vacunación o que se ha quedado eh, en un letargo, que se ha quedado paralizado el proceso de vacunación, es un gran desafío, amado, que tiene el gobierno en estos momentos para Gracias, lograr o que sea exitoso. Gracias, Carolina. Mira, el problema acá básicamente es que nosotros tenemos una sociedad que es muy dada a, a ser convencida es muy dada a dar seguimiento a cuentos de camino, como dicen. Una sociedad donde todavía usted se para ahí afuera, en la calle, frente aquí a Telenor, y se queda mirando el poste del tendido eléctrico, el palo de luz, como dice la gente, mirando para arriba. Y yo le aseguro que al rato hay cinco o seis buenos soquetes mirando para arriba sin saber lo que están mirando. Y ese es un ejemplo muy típico de cómo es la sociedad dominicana. Nosotros no llevamos de cualquier disparate que nos dicen. Entonces, los medios de comunicación lo que tienen que hacer es orientar a la gente en el sentido de la vacuna a los menores. Por eso que tú acabas de decir, por lo que acaba de decir Yerjan, en el sentido de que, bueno, ya está comprobado que la vacuna eh, no es letal, no, no es eh, perjudicial para los menores. Probado eso científicamente, entonces hay que eh, concientizar a la gente para que eh, no abandone el, el programa, el proyecto de vacunación de todo, incluyendo a los menores, porque como tú bien decías, Carolina, eh, la gente, los niños en las escuelas, se, o sea, tú no puedes ni que pretender que haya, además de las mascarillas, distanciamiento social, y no creo yo que ellos se pasen el día entero con ellas. Porque Amado. es muy probable que en el camino se la quiten porque le molestan, porque están jugando, se les olvida, bueno, iba, son niños, mira esto, breve, breve, yo iba por la, por la calle, la avenida principal de Vistelvalle, donde está el Politécnico, me parece mm, que es sí, un politécnico y veo a dos niños dos hembritas creo que era, y va una atrás de la otra a abrazarse ahí, digo yo eso es increíble, Imagínate, no hay forma no hay amiguita forma. que sí. sabe de que tienen un solo claro, razón, y sin máscara y sin nada, eh, y es entendible eh, o sea, junte la misma aula con no los se mismos amiguitos en común, los mismos profesores como tú puedes decir que pretender que se mantengan a distancia, no, no te me pegues, porque tenemos que mantener a distancia de dos meses no ni siquiera los adultos Exacto. que tenemos conciencia, sí. entonces lo que hay es que orientar a la gente para que no detenga el proceso de vacunación, porque es importante eh, parar el COVID de alguna manera y eso ayuda a pararlo. Mira, yo encontré en un momento extraño en Estados Unidos y sobre todo en Dallas, hay una resolución del del, del gobernador que liberó a la, a la población de, de usar la mascarilla si usted la quiere usar. Obviamente ah, sí. yo no me dependía de mi sí, mascarilla. El de sí, y tomó esa decisión. Tomó esa decisión. Entonces, eh, hay unos aspectos que también luego en Nueva York la gente no está usando prácticamente la mascarilla. Mucha gente la usa. No puedo decir que en esa zona no la vi. Pero cantidades transitan en centros comerciales y, y en las calles sin mascarilla. No sé eh, hasta Dice dónde llega el. Ajá. La actitud de, de, de, de seguridad de la vacuna y de, y de y de como si se hubiese ya liberado la, la humanidad de, la de esta enfermedad. Sí, lo, lo, que, lo que pasa que, es que si tú estás vacunado, tú tienes eh, una muy escasa posibilidad de que te afeite eh, y que te cause la muerte. Eso ya está científicamente comprobado. Si te vacunas, sí. un mes después de la segunda vacuna... Eh, el, el virus te da como una simple gripe y por eso es que la gente ya ha entrado en, en confianza. Por ejemplo, yo tengo mi segunda dosis. Uh -huh. Mira, Se supone eh. que hasta los seis u ocho meses yo estoy totalmente protegido de acuerdo a la ciencia, ¿verdad? Entonces, realmente yo no tendría por qué usar la, la, la mascarilla. Eh, sin embargo uno la usa en básicamente claro. lugares bueno, cerrados Bueno, aquí Mira, tenemos Para oh. tranquilidad de los demás incluso porque uh -huh. Sí, pero que se da un que, tema Ay, Ahí ya ya. De la mascarilla, También se sentiría incómodo si tú llegas Que bien a ti no, no te puede nada No, por eso hablo de lugares cerrados A él no le puede hacer nada porque tengo una segunda dosis a ti Pero entonces si contagiamos sí. a una persona Mira, eh, Con no, una no, comorbolidad no. O sea, que tenga situaciones de salud uh -huh. La podemos matar Sí, así es entonces, por eso yo soy de que hay que usar mascarilla. ¿Sabes qué dicen de Texas? Que en Texas todo es grande. Hay un, <risa> sí, sí, hay, un, hay un tipo de Nueva York que fue a Texas. Y se fue al bar y se pasó de trago. Uh -huh. Y cuando iba para su habitación, se equivocó de ruta y cogió para el lado de la, donde está la piscina. Tropezó y se cayó adentro, y lo, adentro de la piscina. Y lo único que atinó a decir fue, no lo jales la cadena. Porque él pensó que había <risa> llegado a su habitación y que cayó en el tanque del inodoro. Miren, con, con, con relación a eso, no, no. las personas que tienen comodidad si, eh, si ustedes leen los estudios científicos que se han hecho, es... Mínima la cantidad de personas que han fallecido aún con comorbilidades y que tienen la segunda dosis. Lo que pasa es que hay gente, por ejemplo, que se pone la segunda dosis hoy y se infecta y se muere mañana. ¿Por qué? Porque la segunda dosis no es efectiva hasta un mes. No es y eso efectiva. hay que explicárselo a la gente. Mira, ese es un punto a la gente que hay que tenerlo claro. Miren, si usted se pone la segunda dosis hoy, usted tiene que estar esperando hasta un mes. Y un mes después es cuando esa dosis se convierte en efectiva, en robusta. Un mes después todas las vacunas son así. La Sinovac, eh, la Pfizer, la propia AstraZeneca, todas son así. Ese es un buen punto. Es un mes después de la segunda dosis cuando se convierte en más efectiva. De ahí que nosotros decíamos que era... Eh, exagerado que era imprudente lo de la tercera dosis un mes después porque justamente no, no. en ese momento es cuando, es cuando tiene, tiene la, mayor, la mayor protección entonces ¿qué resulta ah, eh, por eso que ustedes ven que hay gente que dice ah bueno tenía las dos dosis y se murió Sí, pero ah, había que ver eh. si esa persona se contagió en ese mes no sé si recuerdan el rebrote que hubo en Santo Domingo cuando empezó la campaña de vacunación con la primera dosis, que hubo mucha gente que se infectó. Sí. Mi hermana se infectó con la primera dosis ¿por qué? porque el, el, el organismo está como en baja, el sistema in, e, e, e, inmunológico. Y no sé si recuerdan la explicación de este doctor importantísimo, director de un centro de salud de Santo Domingo, que le explicaba que era lo que estaba pasando en el distrito, que había tanta gente que había dado positivo porque cuando empezó el proceso de vacunación... Eh, dándole O sea, destacando ese, este aspecto Por uh -huh. lo que tú dices De la segunda dosis y que es al mes Que tiene el mayor nivel de protección Claro, y Mira, a, yo, además eh, uh -huh. Recuerda a la gente que el hecho de que, te, de que estés vacunado no significa Que no te vas a contagiar claro. No, claro. Te puedes contagiar perfectamente, ahora bien lo que la, la, la vacuna lo que te va a proteger es de que no te cause los efectos, por ejemplo, de, de a, a, miren, no, internamiento. Miren, uh -huh. donde se ha aplicado la dosis, por ejemplo porque eso lo, eso lo trabajan con, con, con pacientes eh, eh, contagiados, uh -huh. eh, el nivel de internamiento, ¿saben cuánto anda? En 0.003%, o sea, prácticamente nada. Eh, de internamiento. Imagínense ustedes de muerte, que es mucho menos todavía. Entonces lo importante. Pero es Pero que se la registraron gente... una muerte en este fin de semana. Sí, porque pero, que mucha sí, gente sin vacuna. Es que gente que no se vacuna, de gente que se, se ha puesto la primera vacuna y no ha vuelto, eh, y, no ha vuelto y así sucesivamente. Señores, hay gente que tiene, hay gente que son profesionales que tienen una, que tienen que tener una visión más, digamos, más clara de la realidad que les circunda. Y gente que se ha opuesto a ponerse la vacuna, no, yo no voy a poner eso, yo conozco gente de mi entorno incluso que, que no se quiere vacunar, no quiere. Pero y doctora, doctora eh, doctores y enfermeros y doctoras, doctoras, también me han dicho, o sea, abogados. ¿no Entonces, sí. mira, en consecuencia es de esto, bien, de esa actitud, ya hay más que una ventena de casos de muerte, incluyendo San Francisco de Macorís, nuestros buenos amigos sí. que murieron hace no más de un mes. Ellos tenían una actitud de que no se iban a vacunar, que comprendían que no tenían que vacunarse, que a ellos le dio o que tuvo tal situación que ellos están inmunizados. Mira. Debemos darle un, una, una, una, un valor a esa situación y que demuestra por simple análisis local de que esas muertes se produjeron producto de que no estaban inmunizados, no estaban vacunados. Sí, pero mira, aquí el proceso de vacunación iba muy bien. ¿Y qué es lo que El proceso de vacunación, que... aquí hay que decírselo, aquí el dosis. proceso de vacunación iba muy bien hasta que hablaron de la tercera ¿Sí? dosis. Eso fue. si ustedes buscan eh, eh, eh, eh, el comportamiento de la ciudadanía eh, este era uno de los de masivo, después de, de, Chile, manera después de Chile este era uno de los principales países éramos el segundo a, ni, a sí. nivel mundial a nivel de vacuna pero entonces vienen y te hablan de una tercera dosis un mes después de la segunda dosis y eso confundió mucho a la gente. Y se lo advertimos desde el programa. Le dijimos, no inventen con eso. Primero completan la segunda dosis y luego hablan a la gente de una tercera dosis. ¿Qué es lo que ha hecho el porque resto? eso confundió a la población. Ahora en Estados que, Unidos está hablando de la tercera dosis. Ahora. todavía todavía la están discutiendo. Y oye, ¿para quién va a ser? este después de seis meses. Después de lo que hemos dicho aquí, después sí, de seis meses, para, para seis. la gente mayores de 60, 80 años y con comorbilidades. Así o sea, es. es que se piensa la cosa antes Entonces, de hacer. Aquí no, aquí mira, parece, bueno, parecería que estamos en la, del tiempo. en la base de ese comentario. Ciertamente que se identifica un periodo en el cual se tenía un entusiasmo y un ah, periodo claro. bobo, que es el que nosotros estamos de preocupación, tenemos de preocupación, y, y ha bajado el nivel o el, la afluencia de personas en busca de la, de la vacuna otra preocupación que a mí me, yo me puse a pensar con unos amigos que estábamos comentando estos eventos de apagones en el país no es solamente a la productividad y a la tranquilidad del hogar cuando usted llega a su casa poder dormir y amanecer un tanto recuperado del día de cansancio anterior es que el, el, la energía eléctrica se requiere para darle la cadena de frío a muchos productos, entre ellos, en los hospitales, la conserva del, de las vacunas en espera por colocar a personas. Yo espero que Salud Pública, el gobierno, esté sumamente interesado en cuidar, en cuidar el almacenamiento de esas vacunas que por demás tenemos un excedente de lo que habíamos requerido como, como comunidad, como dominicanos, en términos de población, aunque no tenemos claro cuántos somos, porque eso es una realidad. Pero tenemos una idea. Pero tenemos una idea de que andamos por los 20 millones de, de, de, de, de habitantes, conjuntamente, digo, de los 12 millones de habitantes. 12 sería. Eh, 12 millones de habitantes, es que pensé en Haití también. Yeah. O sea, sí, como, no es que como no tú tan. lo viste como una sola nación fue. No, porque aquí sí, lo han planificado. Sí, pues ya lo ya, ya, ya, No, no, ya es eh, eh, que aquí no, hay... No, es que así aquí. que lo están viendo, Ay, ellos Así sea. que lo están viendo. Señores. Vamos a la pregunta. Por decía, eso fue la compra y lo hicieron y lo exigieron los organismos internacionales que nos acompañaron a nosotros a comprarla. Está, como si nosotros no supiéramos comprar. Está usted y hay de que pagarle 13 mil millones de pesos. Con qué que niños, sí, niños sean vacunados a partir de los 5 años de edad. es Sí. pregunta. los señores que está científicamente comprobado. sean vacunados a partir de los años.